Ya no estamos en busca del dinero, nosotros empezamos de cero Con dinero volvemos al género, lo enebro cuando entra el terreno Ya no estamos en busca del dinero, nosotros empezamos de cero Hey, con el ya no estamos en busca de dinero, nosotros sí empezamos de cero. Con dinero volvemos al guero, lo negro cuando otro al terreno. <todic> cash, Fumos Fumando una L, toda mi perra subiendo niveles Ya no estamos en de dinero Nosotros siempre estamos de cero Con mi volvemos al hielo Los cuando entra el terreno es un tí, Quieren saber de mí en la luna Con su swing, que lo